¿Qué son los maestros ascendidos? Como en la anterior gota de sabiduría he hablado de los maestros ascendidos, lo he soltado, pues ahora se me ha preguntado evidentemente qué son, que continúo explicando y qué son los maestros ascendidos. Pues bien, eh, si hablábamos de que en la evolución hay diferentes etapas que marcan un hito desde el cual ya no se vuelve para atrás, sino que llegas a un rellano en esa escalera y a partir de ahí ya no vuelves para atrás, sino que sigues subiendo, descansas, miras, observas tu nivel y sigue subiendo. Primera iniciación, segunda, tercera, que es el, la, lo que se llama la transfiguración, en la cual ya te dedicas plenamente a la ayuda al ser humano, a la humanidad en general. Cuarta y quinta, la quinta iniciación que eh, tiene que ver con la uh, ascensión, por eso uh, a los que llegan a esa iniciación se les llama maestro ascendido. ¿Vale? porque asciende a los cielos o sea al otro plano sin necesidad de morir no es necesaria la muerte y de hecho ya no es necesaria la reencarnación el, el, la persona que llega el ser humano que llega a maestro ascendido pues no tiene por qué volver a encarnar no entra dentro de su karma el volver a encarnar puede volver a bajar a la tierra sí, si lo desea y siguiendo otros caminos no necesariamente encarnando pero no es una obligación como si lo es para cualquiera de nosotros no Hace poco alguien me decía, cuando hablábamos de las vidas y que tenemos tantas vidas, y lo que le salió es, ah pues yo ya no quiero no hacer más, como si pudiéramos decidirlo. Lo decidiría, en todo caso, nuestra alma cuando hayamos aprendido todo lo que queremos aprender. Bien, ese es el punto en donde se llama maestro ascendido. Alguien que ya su camino no tiene nada que hacer en esta tierra, no tiene por qué aprender más, y si vuelve, que puede volver, insisto, no es que, sea, que pase siempre, pero puede volver, es para ayuda a la humanidad de acuerdo, son los avatares que vuelven otra vez a encarnar o no a encarnar, depende, pueden usar la encarnación si conviene por alguna razón o pueden, pues como si desean aparecer aquí directamente, lo podrían hacer, tienen control completo sobre la materia, ese es el llamado maestro ascendido y que su verdadero nombre es maestro en compasión y sabiduría. Maestro ascendido es como, eh, no es un título, sino como para decir, mira lo que ha hecho, no Ha ascendido hasta arriba, pero la manera de ser lo que realmente los define es maestro en compasión, porque su corazón es el más grande que pueda tener un ser humano, y sabiduría. Han desarrollado el segundo rayo de amor y sabiduría en su totalidad y ha aprendido a controlar como mínimo todos los siete rayos, de manera que sea eso, una persona sabia, un ser sabio, de hecho no podríamos ya llamar de persona, es algo más que una persona, pero a la vez no tiene otro título, no se le puede decir un ángel, porque no tiene cuerpo, pero no es eso, no es de la evolución angélica, es de la evolución humana, y bien, por eso el título pues está bien, maestro en compasión y sabiduría, maestro ascendido o más corto, maestro, que no tiene nada que ver con maestro de escuela, evidentemente.